Vamos a ir específicamente con Poole. Entonces Todo el proyecto que voy a mencionar es a partir de CULT. Cool es un automatizador de tareas, es una colección de tareas que automatiza un trabajo repetitivo. Y como vemos a la par, Cool trabaja con Producersync, es para sincronizar nuestro dispositivo. Estamos trabajando en un diseño de una laptop y queremos que se vea de la misma manera en un teléfono móvil. Simplemente con BrowserSync eh, podemos correr, podemos poner la IP bajo un protocolo, bajo un puerto de 3000 o el puerto que nosotros especifiquemos y vamos a ver la ejecución del proyecto en tiempo real. Voy a mostrarles ahora el, el, el proyecto cómo sería el sitio. Entonces, si pintamos vamos a la misma red, pueden entrar a 122.168, 126.1.3000, 2.3000, 12 y es, el, es eh, la página que yo <coughs> trabajo en aquí Entonces, si nosotros queremos editar el CSS de, de esa página, Uno es es para eh, llevar un control automatizado de, la, de las tareas. De ahí viene SAS, que es una especie de CSS con superpoderes, donde nosotros tenemos, podemos crear mixing, podemos crear variables y podemos crear funciones para utilizarlas en el código. Siguiendo esto, sigue la metodología BEM, que es una manera de escribir CSS más adelante una manera de escribir CSS eh, de manera modular. Entonces vamos reutilizando los elementos. Si queremos construir un bloque de una barra de menú, eh, hay una manera específica de escribir ese, ese código para, para el menú principal, para el menú secundario, y entonces nosotros vamos a ir reutilizando ese código. En sí, el CSS generado va a ser mucho trabajo. La manera que contrabaten es Bloque Elemento Modificador Un ejemplo sería este de aquí Entonces tenemos un menú de bloque Sería la parte de arriba Cada uno de los tabs son los, los elementos Y el modificador Sería un tab activo como, como vemos acá Los elementos de ese bloque De navegación son cada uno de los Islets Entonces un modificador sería el tab activo donde se encuentra el documento sea, y lo vemos en un entorno real en una especie de footer de la página y la ventaja de esto es que podemos redefinir, redefinir los niveles de CSS o sea, desde el más sencillo hasta el más complejo y esto no significa que nosotros tengamos que escribir más CSS eso ya está establecido mediante la tecnología en la obra de estilos Simplemente vamos reacomodando los bloques, vamos sacando un bloque, por ejemplo, para el site y lo usamos en el site web, y tenemos el mismo diseño para ambos, para sitios. Y la documentación, es la parte más importante de construir nuestro, nuestro proyecto. <coughs> tenemos que tener documentado el CSS, el HTML, eh, los elementos del sitio web, para una mejor, para que el, el el equipo del proyecto tenga una tenga una mejor legibilidad de todo el código que vamos haciendo. segunda la parte de La documentación sería posible? instalamos con NPN, que es la paquetería de NONCH, lo instalamos globalmente, que es que Al final, tenemos una guía de estilos con la cual todo nuestro equipo va a, a utilizarla para una, mejor, eh, para una mejor contribución. Va a tener toda una guía de estilos disponible, sin repetir el código. con el que está construido SATA. Entonces, lo complejo de aquí es que nosotros podemos ir creando las opciones, los tipos y los Y por defecto, los parámetros que van a tener cierta, ciertos atributos de, la, de nuestros componentes. Una vez que tenemos la documentación, podemos, podemos construir de una mejor manera todo, todo nuestro proyecto. Se lo recuerdo. Entonces, así es como nosotros construimos nuestro, nuestro archivo de configuración de Google, vamos construyendo tareas. Primero, definimos de las variables y las dependencias del proyecto. En este caso, Google, que es el que va a automatizar todo nuestro proyecto. En este caso, LES, que es un preprocesador de CSS. En este caso viene a ser el entorno en tiempo real para nosotros validar el CSS y el HTML, cómo se va construyendo en tiempo real y validar en los dispositivos. Tenemos un CSS que limpia las clases que no son necesarias en el proyecto, renombra los archivos para, para ponerle un min.css o min.js para este publicarlo. Es compilar todo el código JavaScript escrito CSS y ponerlo en una sola línea. Entonces, como vemos, una tarea de un significado de CSS de esta manera: llamamos la tarea, ponemos la dependencia, ponemos el nombre de la tarea, y para el CSS, depende de CSS, depende del paquete les test y al final, como nos devuelve un. Nos devuelve un estilo.css dentro de la carpeta CSS. Lo mismo para el JS. Así mismo llama a un script.js. Este G es, punto panel, es para, para poner el nombre del proyecto a lo que se genere el, el, nuestro archivo final. Entonces pone, pone este, la, la clase y el nombre de nuestro proyecto. Entonces va a tener como sufijo .min para que sea para recumbrarlo y modificarlo al final Como destino de final tenemos la carpeta JS, donde va a ir incluido el script.min.js Entonces el concept SYNC se encarga de, de vigilar los cambios que tenemos en el archivo Cada vez que nosotros guardemos el archivo, se va a recargar automáticamente el navegador Aquí corremos que la tarea, por ejemplo, ¿Sí? sería ¿Sí? En ¿Sí? todas ¿Sí? las es, es el CSS, ¿Es que que... El Creo que sí, pero... Y al final, el ¿Sí para, ¿Sí? para ¿Sí? El ¿Sí? y si lo queremos ¿Sí? un en un entorno de desarrollo, con, con los archivos mapeados del CSS o sea, de otra sí. sí. lo vamos a tener. Así es como se construye más o menos un archivo de configuración PULP para tener nuestro entorno, eh, nuestro entorno local de cualquier proyecto que vayamos a hacer.